¡Cómo te ironiza! te Porque se ve muy bien toda la asamblea para arriba. Entonces okay, ahí. Vamos, vamos, ahí. Vamos, mirar a los Ahora podemos ir allá en Morón también, unos tomes Morón María ahí, este, Anel ya, ya, no cubre aquí, ya, va a ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, animales, los los animales ya, este, a vos a mí explicando un poco el contexto el, el proyecto porque usted la le va a hacer cuando soltamos el chicharrón este la saca una nota casi como periodística con entrevistas qué significa esto y el cuento de, de, aunque sea se vista mina se queda y todo el tema a la cuenta de tres. uno dos tres sale uno dos Right. <laughs>